Martes, tercer día, dentro de la octava de Navidad, fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 2 al 9. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, «Se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo. Entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Después de Esteban, el testimonio de Juan. Otro gran testigo que nos ayuda a profundizar el misterio de la Navidad y a la vez relaciona estrechamente a este niño recién nacido con el Cristo que nos salva a través de su entrega pascual y su resurrección. Juan es el teólogo de la Pascua. Estuvo al pie de la cruz con María la Madre y luego vio el sepulcro vacío. Pero también es el teólogo de la Navidad. Nadie como él ha sabido condensar la teología del nacimiento de Cristo. La palabra que era Dios se ha hecho hombre. El apóstol Juan, el que había sido testigo presencial de la muerte de Cristo, porque estaba al pie de la cruz con María y las otras mujeres, es también testigo del sepulcro vacío. En el grupo de los discípulos hubo un momento difícil de falta de fe. No entendían el anuncio de Jesús de que Él había de resucitar de entre los muertos. Finalmente, alentados por el testimonio de, de la Magdalena, corren Juan y Pedro. De Juan se dice que vio y creyó. Leer este pasaje en plena celebración navideña nos ayuda a entender todo el misterio de Cristo. No se trata solo de entrañables escenas del niño que nace adorado por pastores y magos. Ese niño es el que con su muerte pascual nos conseguirá la salvación y la vida. La Navidad se profundiza, nos lleva hasta la Pascua. Juan, el evangelista, anuncia la buena noticia. Él lo hizo con los importantes escritos que se le atribuyen, el Evangelio, las tres cartas y el Apocalipsis. Gracias a su testimonio, miles y millones de personas a lo largo de los dos mil años han entendido mejor el misterio del Dios hecho hombre. El testimonio de los ángeles, el de los magos, el de Esteban y hoy el de Apóstol Juan, estimulan para que en cada Navidad también cada uno de nosotros sean un mensajero del amor de Dios. Hoy más que nunca las personas que nos rodean solo entienden el lenguaje de un testimonio vital, no hecho de discursos, sino de obras. Cada Eucaristía es experiencia de Navidad y de Pascua, de un Dios hecho hombre, hermano, nuestro, que se nos da el mismo como alimento desde su existencia pascual. Cada Eucaristía debe ser, por tanto, motor y testimonio de una jornada vivida en comunión con ese Cristo para difundir su luz entre nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga.